Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Uh, ¡Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente! Para mí es una gran bendición poder caminar con el Señor en público. Cuando usted platica con Dios, cuando usted anda con Él, ahí usted siempre ha andado con Él y no le dice a nadie. Uh, pues está bien y Algunas veces así vivimos nuestra vida Pero los estoy Invitando a que Caminen un trechito conmigo Unos cuantos segundos uh, Para decirle El problema más serio por el que está pasando Nuestra ciudad Nuestro estado Nuestra nación El país entero A los países <ríe> El mundo entero es un virus Y a pesar de lo que se nos está diciendo Nuestro problema es más serio Es nuestro Nuestro desdén, nuestro pecado Nuestra desobediencia Nuestro orgullo Y Dios quiere Que a pesar de que Él no nos mandó esto eh, Quiero que esté muy claro Esto no viene de, de Dios a pesar de que él no envió esta tormenta Dios quiere empecemos a ver empecemos a pensar empecemos a comunicar todo un poquito más diferente alguien me dijo en una ocasión que en lo que tú más piensas o en quién tú más piensas esta persona o esta situación esta cosa controla tu vida en muchas ocasiones eso ha sido un ser querido, una persona le preocupa o alguien está enamorado de usted, usted de él o de ella, pero en donde quiera que voy, estoy saliendo a un lugar, estoy trabajando como capellano, pastor y mi trabajo me permite visitar y platicar y caminar Seres queridos y personas conocidas que no tienen la esperanza que usted y yo tenemos. Que no han conocido a Dios y Dios no está en su pensamiento constantemente. Dios no es diariamente y constantemente a quien ellos se dedican o a quien ellos están pensando. Si sí están preocupados por su mamá, por su hermano, por su vecino, ¿sí? Se interesan mucho en que las personas a su alrededor estén bien. Y todo eso es bueno, todo eso es sano, todo eso es apropiado. Pero cuando me pongo a pensar en cómo esto está devastando economías enteras de países riquísimos, el coronavirus, debería hacernos pensar de Que Dios es amor Y que él nunca ha forzado A ningún ser viviente A que le sirvamos A que le adoremos A que le busquemos Si no nos nace del corazón Imagínese usted como padre o madre Que usted forza a sus hijos Para que lo amen Para que lo quieran Especialmente algunos como nosotros Que no somos muy amables No somos muy saludable, ni nadie nos quiere amar, ni saludar, así Dios tampoco requiere o forza que nadie le busque, que nadie le ama, él provee un camino, él provee una manera, él nos dio a Jesucristo como una opción para nuestra salvación, envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero Jesús lo hizo sacrificadamente y su papá no le dijo, ve tienes que hacerlo como yo quiera. Él mismo, Jesús, se proveyó y entregó su vida por nosotros. Si en esta ocasión, en este instante, en este momento me dijeran, ¿sabes? Las venas, la sangre de tu hijo, que tiene 24 años y está en mi casa ahora o trabajando, él tiene la solución para este virus, tenemos que sacarle toda la sangre. Pero no estamos muy seguros de que al hacer esto. No estamos muy seguros que le podamos salvar la vida. No estoy yo dispuesto para ser honesto. No estoy dispuesto a entregar a mi hijo Alejandro. Y decir bueno pues llévenselo. Y quizá él está este, dispuesto. Quizá él diga yo lo hago. Pero yo como padre eh, batallaría para allá. De tal manera que no lo permitiría ¿Sí me explico? De igual manera nuestro Padre Celestial Entregó a su Hijo Y el Hijo fue Para que nosotros Siendo pecadores y Siendo enemigos de Dios Tuviéramos la opción Y la oportunidad De que ese Salvador Que entregó su vida en una cruz Nos diera salvación Y vida eterna y relación personal con un Padre que nos espera con los brazos abiertos. Ojalá podamos entender. Si el Señor hubiera tenido que venir en este tiempo. Señor Jesucristo hubiera morido. Muerto, perdón. Eh, por usted y por mí. Eh, quizás lo hubiera hecho de una manera similar a la que acabo de mencionar. Pero no vino en el tiempo de los romanos. Y en esa ocasión. Él escogió una cruz y por medio de esa cruz él entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Sí, hay una enfermedad seria que está devastando nuestras ciudades, está atacando nuestros países. Pero hay otra enfermedad más seria, es la enfermedad del pecado. Y está atacando nuestras vidas individualmente, nuestros corazones. El miedo, el temor, los problemas serios que estamos ahora enfrentando, no se van a poder seguir enfrentando si junto con nuestra vida, junto con nuestra relación, no incluimos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, y esta es la clave, se empieza en que nosotros entendamos comprendamos que tenemos necesidad de él que lo necesitamos lo necesitamos ahora más que nunca así que es mi oración es mi deseo que usted pueda declarar declare vida todas las enfermedades todos los problemas, todas las cosas que estamos enfrentando y confrontando, la tenemos que hacer en una unidad. Porque esta, esta situación que estamos viendo, no la podemos nosotros sin Dios. Dios me los bendiga.